Buenas chavales, volvemos al mundo Van Life. bueno mejor dicho, movemos un poco más al mundo de carlife, que es un poco más apropiado a la situación. A principios de este año hemos estado viviendo súper cómodamente, en una furgo, con su techo alto, con su cocinita, de todo, y este año pues hemos decidido hacer un poco una cosa locura y mudarnos a este coche precioso mini. Ya sé que mudarnos de una cacho furgoneta a este cochecito enano parece una locura absoluta, pero siendo honestos COVID nos está haciendo hacer locuras a todo el mundo. Así que a lo largo de las próximas semanas os vamos a enseñar cómo camperizamos este coche paso a paso por menos de 50 pavos, cómo conseguimos agua caliente por menos de 20 euros para tener una ducha en condiciones y cómo viajamos el país de Australia, bueno, específicamente la costa este, viviendo y viajando en nuestro cochecito durante una pandemia mundial. Si queréis uniros a la aventura, vernos fracasar, usarlo como inspiración o para ver una forma realista de camperizar un coche no los típicos influencers que os están vendiendo la moto Uniros a la familia y suscribir ya Darle al botón de notificación para no perderos un vídeo Etc, etc, etc y bueno no me voy a enrollar más y vamos dentro vídeo bueno vamos a empezar por rebobinar un poco yo me llamo lara llevo 6 años viajando por el mundo y el año pasado decidí mudarme de a australia para comprar una furgoneta camperizarla con cero experiencia eh chicos para poder viajar el país después de 4 semanas trabajando 13 horas al día 7 días a la semana y 800 euros después creamos este pepinazo de furgoneta usando al 90% materiales reciclados ya que disfrutamos un montón del proceso de camperización nuestro super plan del paraguay era vender esta furgo y con el beneficio que sacaríamos de la reventa comprar otra y repetir el proceso lo bueno pues sí que la vendimos y sí que nos sacamos algo de dinerito y el poco beneficio que nos sacamos no lo gastamos en un viaje de dos meses por malasia lo malo pues al volver a australia para empezar la camperización de la segunda furgo se complica un poco la cosita Bienvenidos al 2020, donde los planes del mundo entero se han ido al retrete. No me voy a enrollar con mis problemas económicos debido a COVID, ya que estamos todos en las mismas. Pero resumiendo, como que no tenía el dinero para comprarme una furgoneta y camperizarla. En inglés hay un refrán que dice, cuando la vida te da limones, exprímelos y haz limonada. Y usando esta metáfora como ejemplo, los limones en nuestro caso era un Toyota Camry del 92, que habíamos comprado por 480 euros a principio del año. Bueno chavales, cambio de planes. Nuestro plan era mudarnos a Adelaide, estar en Australia un año, trabajar, buena vida, cóctel, fiesta, curro, pero obviamente COVID. Y hemos decidido mirarnos a la aventura para camperizar el coche que como podéis ver tenemos materiales que hemos encontrado gratis por la carretera. Y tenemos que conducirnos dos mil y pico kilómetros para llegar a Queensland. La razón por la que nos íbamos a Queensland es que en un anuncio de Facebook encontramos un trabajo. Un motel en medio de la nada en un pueblo de 800 habitantes donde necesitaban un chef y una chica que limpiase y trabajase en el bar. Sabíamos que íbamos a tardar bastante en llegar ahí, queríamos tomarnos nuestro tiempo para disfrutar del viaje y nos dimos un margen de tres días para camperizar el coche antes de irnos. Estábamos súper contentos con lo que habíamos logrado en el primer día, pero esa misma tarde, chicos, se fue todo a la mierda. Buah, tío, estreses, estreses máximos. At 1 am, the state goes into a hard lockdown. No one will be allowed to drive into Queensland. Any Queenslander flying in from New South Wales, Victoria or the ACT will be sent to hotel quarantine and charged $2,800 for the 14-day isolation. Han cerrado las fronteras, hemos dejado la casa, hemos dejado los curros. O sea, tenemos la casa entera llena de cosas que tenemos que venderlas. Y, y no nos da tiempo a venderlo o, o, o regalarlo, a tirarlo al suelo, ¿sabes? Y nuestras opciones son pasarnos la noche entera recogiendo la casa entera para pirarnos mañana a las 6 de la mañana para conducir 16 horas seguidas para llegar a la frontera antes de que la cierren. Opción número 2, llegar a la frontera dentro de un par de días y pagar a saber cuánto dinero y hacer una cuarentena de 14 días. Uf, ¡Qué estrés, tío! ¡Qué estrés! Oh, ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! A ver qué, a ver qué hacemos. Que no cunda el pánico, chicos. Cinco cigarros y tres barras de chocolate después, entré en modo motivación absoluta. Decidí que sí que sería posible recoger una casa entera en menos de 12 horas y me puse manos a la obra. Nos pusimos como locos a poner anuncios en Facebook Marketplace y en Gumtree, que es el equivalente de mil anuncios, para vender todo lo que teníamos en la casa. La cama, el sofá, los sillones, la mesa, hasta la nevera. Y teníamos gente entrando y saliendo hasta las 2 de la mañana comprando cosas de la casa. Con la tontería hasta nos sacamos algo de dinero. Casantera. No me preguntéis cómo Limpiando la cocina Es que yo, tío, yo no, yo no conduzco Yo no tengo el carnet Como me da ansiedad y me dio un ataque de pánico Cuando hice el examen Pues no me lo he sacado y claro Ahora le toca a Smile Conducir 16 horas seguidas Y yo recogerlo Me quedé de empalme la noche entera recogiendo y, como podéis ver, el coche está mitad camperizado. O sea, tenemos una plataforma para poner una cama y deja de contar. Obviamente le queremos hacer muchas más cosas, pero íbamos un poco contra reloj. Ya que tenemos que hacer ese trayecto, acabamos de comprar, acabamos de comprar como 30 o 40 pavos de chocolate no, y galletas. Oh. Ay, espera, espera, adiós. <laughs> that countdown is well and truly on. We're under six hours now until that hard water closure. All good? All good? Ooh. <sighs> Fue un viaje bastante estresante que no se lo recomiendo a nadie, pero por fin llegamos a nuestro destino. Un pueblo en medio de la nada. Aquí nos pasamos los próximos tres meses trabajando, sí chicos, trabajando como personas normales y corrientes. Mazo Gente siempre me pregunta cómo puedo vivir este estilo de vida y cómo me lo puedo permitir económicamente vivir y viajar todo el rato. Pues como personas normales, currando, aquí hemos ahorrado un mogollón de dinero, chicos. Y con ese dinero nos va a permitir viajar sin trabajar los últimos meses del año. Que por cierto, si os interesa que haga un vídeo sobre visados cómo viajar a Australia, trabajos, etc. TV, dejarme un comentario abajo. Y bueno, los meses que hemos estado aquí también hemos aprovechado para tunear el coche en condiciones. Pintado, con cajones, con armario, con espacio, hasta con una mesa de un metro 20. ¿Queréis echarle un vistazo? Lo que quiero mostraros en estos vídeos es una forma realista y fácil de camperizar un coche con cero o mínima experiencia y mostraros el lado realista sin lujos de vivir en un coche ya que no me apetece ser otro canal de youtube típico cliché de instagramers influencers mostrando su vida van life donde ganan un montón de dinero por vivir ese estilo de vida y viven de ello nosotros trabajamos en restaurantes en bares de todo somos una pareja normal y corriente como tú y ya sé que no es para todo el mundo pero quiero crear estos vídeos para esa gente que sí que está interesada en hacer esto y mostraros que es posible hacerlo que no necesitas experiencia que puedes viajar con poco dinero está mostrándotelo sin filtro. El domingo que viene será el estreno de. Eh, el domingo que. El domingo que viene será el estreno del primer episodio de la camperización. Y lo voy a subir como un live o un premiere de estos, como la llama YouTube, que básicamente podéis hacerme preguntas en directo mientras sale el vídeo. O si no, dejar un comentario en la parte de abajo con cualquier pregunta que tengas de la camperización que queráis que mencione en el vídeo. Gracias a todos los que habéis seguido nuestras aventuras y gracias a todos los nuevos que queréis uniros a nuestras aventuras bacanas y os veré en la semana siguiente.